Ella se ve que como yo trono, hay Me seguí buscando, I don't know why Las juegas y para olvidar Quedan todo chico en Walle Walle Oh no, oh no chico en la ciudad Yeah, yeah, yeah. Si sí me empieza a buscar, me va a encontrar Tan pequeña en la ciudad se nos queda todo hoy tienen dos caras, like moneda monedas Pero no tengo dos como pa' que pueda lastimar a los otros Bebe, Baby, de todo me cansé Año eh, no encontrará Dios se va a aguantar. Sé que va loca loca por mí. Yo lo coloco por tanta huir No que con vos me comí. Fuego que por vos fundí. Sentimiento que confundí. Quiero besos pero no de ti. Y es lo que no pude derretir. Yo un fuego lo que me voy a dormir. Pero los recuerdos se borran. Los eros me suben enojo Quiero una flor, no tan más pero ves no eres el rockstar, y si me hace un capricho volver, y si me hace un desecho lastear, bajo el acecho de otras, en tu techo me protegeré. Ella sabe que como yo trono, ay, me siento Loco todo el desastre, pero cuéntate, me estoy carteleando. Cuentan la vaina que quieren, lo que quieren no andan logrando. Logrando y no juegan por nenes Los nenes ya no estamos jugando, yeah. me yeah. soy mi money, con don loony. Siempre a llorar, llamándome. Yeah. me soy mi móvil, soy mi nicole. Yo soy mi móvil, la ella sabe que como yo trono, ay, me siento buscando I don't know why. Si te pegas una gira para olvidar, queda todo chico en Walleye Oye, Uno, queda todo chico en la ciudad. Yeah, yeah. Ella sabe que como yo trono, ay, me siento buscando I don't know why. Si te pegas una gira para olvidar, te queda chico. Se lo olvida.